vamos a ver una forma de encontrar imágenes que estén libres de derechos o que podamos reutilizar para nuestro trabajo o para nuestro blog. Mirad, estoy en Google Chrome y he hecho una búsqueda de imágenes de Pedro Duque, me he metido en todo lo que se puede buscar y he dado a imágenes. Veis que tengo un montón de imágenes de Pedro Duque, pero ahora voy a intentar ver cuál de todas ellas las puedo insertar en mi blog o puedo utilizarlas. Para ello me voy a herramientas, dentro de herramientas hay un apartado que pone derechos de uso, hago clic en el triangulito y aquí veis que está filtrado, pues sin filtro. Puedo hacer un filtro de etiquetas para reutilización con modificaciones, es decir, la puedo utilizar en mi blog y además puedo modificar esa foto. Es decir, puedo poner bigote a Pedro Duque, ponerle melena o cambiarle el látez de su rostro. Si le pincho, veis que se me restringe mucho las imágenes, de hecho aquí Pedro Duque sale poco, el astronauta quiero decir. Si vuelvo a pinchar y le digo que simplemente sean etiquetadas para su reutilización, es decir, que simplemente las use sin modificarlas, pues entonces tengo más. Como no las voy a modificar, no le voy a poner bigote a Pedro Duque, pues tengo más imágenes que puedo utilizar del astronauta. Si le doy aquí, que significa que voy a hacer un uso educativo, como el que utilizamos nosotros en nuestro blog, pero encima le voy a poner bigote a Pedro Duque, voy a ver que, bueno, pues sigo teniendo bastantes restricciones, no hay muchas eh, imágenes del astronauta que pueda utilizar. Y si encima es para reutilización no comercial, es decir, lo que solemos hacer nosotros en nuestros blogs de cole, de nuestra clase, utilizamos imágenes de, de internet de forma educativa y no las modificamos, pues a ver qué pasa, le clico y veis que tengo bastantes más, ¿veis? Entonces, esa es la opción que habitualmente nosotros vamos a utilizar, etiquetadas para reutilización no comercial. Nosotros no ganamos dinero con ellas ni las vendemos y las reutilizamos en nuestro blog. Espero que os haya servido.